Chau amici de Fisi da Pablo Para el giorno de hoy, un belísimo allenamento Como podéis guardar, uno va en el arco de la pache en el parco Sempione Para el giorno de hoy, vamos a utilizar nuestro método Tabata 40 segundos de laboro con 15 segundos de recupero 3 ejercicios, esto lo repito yo, 3 volte tú acá se lo fai 4 volte Concilio para las personas que están iniciando farlo al mes, hacer los tres ejercicios y no han un poco las condiciones físicas, un fermar el video y hacer una pausa de recupero y vuelven y lo repiten. Pero yo, estos tres ejercicios, lo repito tres vueltas, los voy a hacer de fila. Aspectos que estos ejercicios te sean los útiles para. Me ayudaré. tu condición física. El primer ejercicio, vamos a hacer el jumping ya. Ta, ta. Nuestro segundo ejercicio, vamos a hacer el, el squash normal y topo el squash jump. Y por, y por último, vamos a hacer el plan. El plan. Abro y kudo. Abro, abro y kudo. Perfecto, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Movilidad. Muevo, muevo un poquito los brazos. Los brazos. Ta, ta, ta abro chiudo piccolo balletto piccolo balletto ta, ta, ta. sembra che va a piovere <ride> ok via via via via via via via via via ta ta ta ta ta, via via a via mi preparo, 3, 2, 1, via via via via via a iniziare con via jumping. Jack. 40 segundos, ta, ta. toca, amortigua la caduta, amortigua, ta, ta, ta, sí sí continua, continua. Ta. Punta de toca, ta, toca, toca, toca, toca, toca toca toca toca toca ta, ta, ta, ta, de pausa. Si ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Sí. sí, perfecto, perfecto, ¿cuál continúa? Squash squat normal y squat ya, respiro profundo, respiro, normal, squat ya, normal, bien, Pregunta. Da. Se. Se. Resiste. Val continua. Plan, plan, plan, plan. Abro, chiudo. Nuevamente. Jumping ya. andiamo ultimo esforzo ultimo esforzo la fai manca poco oh. ultimo esforzo ultimo esforzo ultimo ultimo Por el yordo de hoy, hayamos finito. Miles y miles gracias a Tutti. De cuores, Pablo.